nuestro sí. próximo invitado. Sí, nuestro próximo invitado, en este caso, es Federico Castro, quien está siendo de eh, cocinero, ni sí. más ni menos, que en el programa de Pasaplatos, ahí en el 13, ¿sí? Exactamente, sí, ahí en el, programa, en el programa Pasaplatos, junto a Karina Zampini y demás, eh, así que bueno, si lo tenemos ahí para... ¿lo saludamos? Hola, buen día, Fede. Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Buen día, ¿Cómo Fede. Buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo va por ahí, por Buenos Aires? Y la verdad que es un día a día de ir aprendiendo cosas. Buenos Aires, sabrán, que es muy distinto a, al ritmo de, de San Juan. Así que, nada, tratando de disfrutar y aprender lo que más se pueda día a día. Y, y bueno, y contanos un poco eh, esta experiencia, cómo, cómo, cómo surgió, cómo nació esta, esta posibilidad de, de poder participar eh, en el programa de Pasaplatos, un programa que se puede ver eh, a nivel, en la televisión a nivel nacional. Eh, bueno, perfecto. Eh, la invitación, o sea, en realidad, formar parte, parte de una invitación que recibió parte de la producción, eh, bueno, por un par de de experiencias anteriores, es como que queda un book armado, queda algo de referencias y ellos tienen los contactos como para nuevas invitaciones. Y, eh, bueno, justo coincidió que en mi vida había un cierto bache laboral y, bueno, me llamaron de Cuarzo, que era productora, eh, pude acomodar todo el entorno, la vida y y bueno, mandarme a esto que estoy viviendo hoy por hoy. Así que nada, impecable y fue todo muy rápido. Así que es como que voy cayendo sobre la marcha. No tengo no tengo libreto. Veo que acabas de decir que todo ha sido muy rápido. O sea que lo estás viviendo así como lo decís, todo rápido. ¿O también te permitís disfrutar lo que te está pasando? Eh, sería injusto si no, si no lo disfruto. Estoy con todos los sentidos puestos en eso. Eh, tenemos, el programa lleva tiempo diario, así que no me permite hacer otro trabajo, digamos eh, Lo que tiene de positivo es que estoy con todos los sentidos puestos sobre eso Pensando, diagramando y disfrutando sobre todo Así que bueno, sí, eh, se dejan un par de cosas de lado importantes como para venir acá eh, O a no valorarlo o a no disfrutarlo, ahí, eh, queda una sola chance y es la mejor que es pasarla bien y disfrutarlo y dar todo, porque bueno, eh, primero con la familia, el entorno, una pareja y así se va agrandando el círculo hasta llegar a que quiero que San Juan tenga por lo sí. menos un día. Bueno, ahí estaba justamente nombrando la familia, pareja y demás, ¿qué que, que, que te dicen? ¿no? Me imagino mucho apoyo y demás, pero... ¿Cómo, ¿Cómo es eso de, de, bueno, de estar a, a, a distancia y demás? Eh, bueno, esto de las redes sociales y, y estos contactos, por ejemplo, han achicado mucho lo que me ha tocado en otras veces de estar fuera de la provincia y, y mostrar o comentar qué estaba haciendo. Gracias a Dios, a los medios, así como ustedes, que vuelvo a agradecerles por la conexión. También le llega mucho más informativo, muy mucho más desplegado lo que uno hace porque bueno eh, acá el tiempo, como te digo eh, no, no es todo estar pendiente y bueno, los medios ayudan un montón y, y nada, mi vieja mi familia dice, che, me saludaron te vieron, plin, pasan un link te vieron por acá y me voy enterando más yo que ellos en realidad ahí veo eh, Fede, veo que la verdad que elaborás platos que son pero espectaculares eh, y te he visto también en las redes sociales y ya como dijiste tenés mucha experiencia. Eh, sos chef, ¿no? Si no me equivoco. Sí, me, me dedico hace mucho tiempo a la profesión. Si bien hoy hoy no estoy ejerciendo, no digo eventualmente por esto, sino en la vida, en sí. la vida real, que esto va a ser momentáneo, temporal. No estoy ejerciendo lo mío, pero sí, sí, sí, es lo que amo. Eh, es complejo, complejo en San Juan dedicarse a pleno a la gastronomía, porque bueno, eh, gracias a Dios, eh, lo digo así porque es, es verdad, eh, muchas personas toman como salida laboral, cocinar, y bueno, uno que lo hace por ahí de manera profesional, entra sí. en esa competencia que no llamo ni de leal ni nada, sino que es saturada, esa competencia saturada en el mercado y por ahí en una provincia chica eh, cuesta mantenerse, sostenerse de, de, de este rubro eh, pero bueno, como dije no reniego, agradezco a Dios que cada uno se le prenda la luz y empiece a cocinar su pollito, su empanada su hamburguesa, cocina rápida y puedan darle el sustento a la a la m, familia, por ejemplo o su día a día y yo nada, que me, lo que me toque lo disfruto y, y sí, sí eh, me dedico a esto y muy agradecido de, de haber encontrado mi pasión ¿Y cómo, cómo fue esa esa a ver esa reacción cuando te llega el mensaje o el llamado de, de la producción del programa diciendo queremos que estés y, y demás? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo tomaste? ¿Dijiste sí automáticamente? ¿Te dio un poco de, de dudas el claro, tener que de, irte? De miedito, ¿no? Claro, de miedito, tener que irte Decir a otra provincia, a Buenos eso. Aires, estar. En un canal muy importante, un programa, un canal muy, muy, muy visto, obviamente. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese, ese momento y la decisión, no? Después de, de decir el sí final. Eh, sí, son es como un tornado eso que se vende Orlando, Estados Unidos, los noticieros que se pasa por dentro. <risa> <risa> es eh, un quilombito importante Porque bueno, a medida que uno va teniendo Más edad, va teniendo más responsabilidad O se cree tener más responsabilidad en la cabeza ah. Y tenés que ir como Simplificándola en segundos Porque es un sí o un no, acá no hay grises Y bueno, al primer mensaje Lo recuerdo y dije, mira, me das Dos horas y te respondo <risa> Que a mí me pareció una eternidad, no decirle ya Me parecía ya como que me estaba haciendo el difícil Y demás, pero eh, Jerry, que es una grosa de la productora. Claro. Eso, eh, son profesionales de la hostia eh, que saben, saben, entienden a quién y cómo y con quién. Y bueno, eh, agarré ahí, tengo un hermano que tiene un... me dio la burba apenas me desemplearon del otro y bueno, estaba ahí en ese entorno. dije, mirá, Mauri, está esta chance, ¿cómo lo ves? Y me dice, mirá, hermano, o sea, esto es... Funciona... la dudéis, tomate el primer vuelo, ¿qué haces acá? Y sí, andar uh -huh. a comprar los pasajes Y bueno, fue eso Buscarle hospedaje Muy rápido Bueno, vuelvo a esto de la aplicación en los medios los, O sea, sí. cómo acorta Sistema y, y a las dos ahorita fue el CIDS. Sí que Que nada También venía un lunes para poderme ir un miércoles Así que muy poco Equipaje uh -huh. Tenía que ya Hacer un casting presencial el día lunes ah, y bien. a las 10 de la mañana ya a las 10 de la mañana y a las 13 tenía que estar en cuarzo. Bueno, mm -hmm. dio el ok, pasé a cocinar al miércoles siguiente y así arrancó esta... Quedaste, esta de, quedaste de una, Fede, de o sea... Eh, y contanos en qué instancia estás ahora, porque todos, la verdad que acá como San Juan hemos visto todo lo que te pasó con el jurado que te elogien tanto y que se te tomen... Pelean, sí, se pelean, se pelean por, por vos. O sea, te elogian y te toman a la par como si no, este ya es chef de mi palo. O sea, es decir, este viene conmigo. ¿Qué, qué sentiste? ¿Cómo, ¿Cómo te decidiste? ¿Qué te llevó a decidirte por uno de ellos? Eh, bueno, eh, un poquito um, se, se vio o no. Eh, yo, como venía en el viaje, venía pensando... ¿Cómo me podía tocar? ¿Qué podía pasar? Después cuando estaba acá, me elige uno, me elige el otro, qué será. Si me elegían los dos, como los admiro, eh, dije que lo iba a hacer por azar. Y bueno, hice un jueguito azar, camino al Ay, no. programa, <ríe> y me tocó el color. Porque si es por admirarlo, admiro, no es que quiera quedar bien con Dios y con el diablo, se los dije antes, lo sabía de antes, y todo el mundo puede admirar a los dos. Cualquier persona que sea del palo puede admirar a los dos, pues son tremendos. Y bueno, me dio el verde y acá estoy en el verde. En el verde, qué lindo. Bueno, no, la verdad que es una, una experiencia... ¿Cuánto ¿Cuántos años tenés, Fede? 40. 40. 41, 30 de mayo. Uh -huh. Bien. Un bueno, sanjuanino joven San que también nos está representando en un programa como ese. Sí. Bueno, Fede, la verdad que nos gustaría que llegues muy lejos. Ojalá, ojalá. Y que, bueno, sé que tenés una buena relación con tus compañeros. ¿Cómo te llevas? ¿O hay rivalidad así como se ve en la mm, tele o es puro hay juego pica, mediático hay pica eso? Ahí. No, no, no sé si practican algún deporte ustedes o no, pero bueno, eh, tomen referencia... Eh, ¿A la competencia de eso, la deportiva? De la historia, el, la cancha es una historia después saliste de tomó una coca en el kiosco que queda más cerca claro. una cerveza, lo que amerite. Lo que queda en la cancha, viste cómo se dice, se queda Bien. en la cancha y después afuera somos, somos todos amigos. Claro. Sí, hay que aclarar también que hay un nivel impecable, esto se pone cada vez más finito, sí. esto es una decantación por talento, entonces cada vez se va a ir haciendo más interesante, más agudo y... Y bueno, esa otra parte De aprovechar eh, con quién Y a quién tener al lado Porque si voy a empezar a revisar las redes sociales De los participantes, te vas a dar cuenta De lo que tienen detrás Ah, no bueno muy... sí, sí. Para... Un alto nivel no muy... Para nada Y bueno, yo en realidad eh, No sé si sonará o qué Cuando se los digo eh, De que los voy admirando Porque tengo unos monstruitos importantes Al lado en este rubro Y... <risa> Tampoco quiero cargosear diciéndole eso todo el tiempo, pero chao, me vengo acá donde estoy y veo las redes sociales, miro lo que hacen y, y después voy y los miro a la cara, nos tomamos una coca nos reímos y claro. la verdad es que es un placer estar rodeado de, de estos profesionales, de verdad. Bien. Eh, yo la última antes de, antes de finalizar y cómo cómo es la que, que Karina, Karina Zampini, ahí la, la conductora del programa, cómo cómo, cómo es ella ahí en, en el programa y fuera, ¿no? Bueno, Karina Sampini Karina Sampini eh, es imposible no, no admirar lo que hace detrás y delante de cámara porque en una en cambios de etapa o en cambios de que, que todos no sabemos que pasamos a otra instancia del, del juego, digamos, como en decisiones y demás eh, lleva el hilo de una manera de que no hay ni que grabar o estar ahí siete horas, nueve horas uh -huh. O sea, hace todo lo justo que tiene que hacer es eh, Creo que por eso es Karina Zampini Porque si mirás los modos, si mirás la claridad, la, la objetividad Y ojo, es un programa gastronómico Y sus intervenciones son muy, muy del palo O sea que también se informa, estudia Claro, está en el no, tema ¿verdad? Sí, sí, sí eh, que vos decís listo, lo tienen la tribunita para aplaudir, están tan como, como ahí medio colgados, todo. no sí. lo que se aprende desde ahí en cuanto a los cuatro bestias que están cocinando y lo técnico yo no lo no lo podría absorber si no es estando ahí impecable Karina Zampini impresionante yeah. Bueno, Fede, lo último que sí sabes que le quiero preguntar, para que todos los que nos están viendo ahora, es que nos digas eh, el horario y todos los días que sale el programa para que no se lo pierdan, para que te sigan viendo, te sigan apoyando, no solo en las redes sociales y a través de la televisión, porque de acá te hacemos el aguante. Pero yo sé que hay muchos sanjuaninos que te están siguiendo en las redes y que están pendientes de vos, decinos el horario y qué día sale el programa. Bueno, perfecto. Sí, el programa va de lunes a viernes, a las 14.30, al cierre del noticiero del 13. Eh, bueno, tiene una emisión diaria de una hora aproximadamente. Y bueno, ya la semana que viene cambiamos a otra instancia, que es la eliminación por color, que se va a poner mucho más... Opa. Se pone, pe se pone opa, heavy. Opa. No, se lo, no lo podemos perder. No, eso, no hay no hay bueno, que... Fede, te vamos a estar apoyando vamos a, y vamos a hacer campaña. Sí. Vamos a ver qué color te toca y vamos a estar... A nos, vamos, nos vamos a vestir del color. ¿Te dale, pinta? Dale. Y lo vamos a apoyar ahí uh -huh. a Fede. Bueno, desde ya muy agradecido, muy agradecido con la, product, que, con la producción de ustedes que, que se, se tuvo que amoldar a esto, que ya en un ratito tengo que partir al programa, y, y bueno, su horario, más los míos, buscamos el punto en, en común y le pudimos dar forma, muy agradecido, bueno. honestamente, y sigan haciendo esto, que, que bueno, que también veo que lo aman, y no dejen de luchar por los, por los triunfos. Uh -huh. Bien. Bueno, bueno, Fede, qué son, lindo, qué lindo son un mensaje. capo, la verdad que son un capo Muchas Y se gracias, nota que, eh. la, la, mira, la oportunidad que nosotros hemos tenido de Entrevistar artistas sanjuaninos eh, profesionales, así como vos Que, que la verdad que la reman y nos dejan en lo alto Tanto en todos los rincones de la provincia así sabes es. cuál es la característica que yo noto, Santi, de todos ellos? Sí. La humildad Exacto. La humildad del sanjuanino y esa calidez que transmitís vos Y, y los demás artistas y gente del arte como vos de, nos dejan muy bien, así que muchísimas gracias por habernos brindado este tiempo y esta nota y muchísimos éxitos y para tenerlo. la próxima etapa. Sí, capaz, por favor. Si seguís avanzando más adelante, sí, claro. te vamos a decir, Fede, de vuelta a ver, contanos la, las sensaciones. Sí. Todo. Si avanzás, vamos a estar ahí apoyando. Sí, te queremos ver bueno. finalista, porque no ganador. Muy oh, bueno, y sí, vamos ganador a hacer el aguante para, para un ganador, para que sea ganador. Eh, se los prometo que voy a dejar todo, lo van a anotar. No tengo libreto, no sé cómo se hace. No estudié teatro ni en la escuela 25 de mayo, que es mi primaria. Así que eh, va a ser lo que tenga que ser, pero de ya devolverles un poquito el cariño va a ser ahí en ese momento. Y se lo agradezco. Le agradezco lo que están diciendo. el aguante, pues lo necesito. Acá son unas bestias, cómo manejan redes sociales. Yo vengo sí. muy de atrás. Tengo nada, esto. Eh, le veo cómo se maneja y estamos muy atrás Así que nada, voy a hacer lo mejor posible Y tampoco quedar como un paisano pues San Juan es una tremenda provincia Eso, eso Que me voy a quedar bien parado para defenderla En cualquier momento, así muy que bien. nada eh. Muy bien, muy bien Fede Bueno, esperamos ver y ¿sabes qué quiero? Si gana un plato con nuestro lobo Ah, bueno yo, el te compromiso, estoy, yo te el estoy, compromiso estoy pidiendo al Morfi aire, ¿eh? Y sé que cocinar rico Queremos probar algo sí. Yo tengo una, un familiar del que vive cerca de mi casa ah, Enfrente ¿sí? y sí. Así que cuando sí. vengas a San Juan Quiero probar una te vamos a traer Te vamos a traer para cocinar algo Sí, Mirá que acá bueno, somos de buen comer ¿eh? Y todo queda grabado <risa> Estoy comprometido Quedo comprometido bueno, Buenísimo, gracias. listo, gracias, quedó Fede. grabado Muchas gracias bueno, Fede. Fede, éxitos hoy en el programa ¿no? Nos estamos viendo Gracias, gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Bueno, muy bien, ¿eh? ahí estaba eh, bueno, Federico Castro, chef San Juanino, que que nos está representando de la mejor manera en el programa Pasaplatos, que se emite por Canal 13 sí. a las 14:30. Eh, Así que, no, lo no,